Hola gente, ¿cómo anda? Voy a extraerle un maravilloso plugin para nuestro servidor de RUS. Se llama mensajes publicitarios que nos brinda y nos ayuda dentro de nuestro, nuestro servidor poder colocar pequeñas frases o pequeños textos a un cierto tiempo. Si vemos en la parte de texto, nos va a salir pequeños mensajes que están incorporados predeterminadamente al plugin. Cómo podemos configurar, es muy simple. Y vamos a encontrar en un formato HTML, cómo está configurado predeterminadamente. Podemos cambiar los textos o agregarle más textos, eso es, depende de cada uno. Y podemos también, no solo el manejo de los textos, sino que también podemos modificar los colores de las palabras o de la frase que deseamos. También podemos cambiar el tiempo en la parte de interval sobre... A cada minuto que decimos que aparezca cada mensaje obviamente los mensajes van a ser aleatoriamente si colocamos true en esta parte es un plugin muy fácil de configurar y muy útil para nuestro servidor de rus